Bueno, el, eh, en esta siguiente clase, ¿ya? Eh, vamos a, a ver eh, una visión bastante general de cáncer. Ya No podemos ver todos los detalles, pero sí vamos a ver bastantes cosas respecto a este tema tan importante de la fisiopatología. Entonces, eh, nuevamente lecturas recomendadas para esta, esta clase. Capítulo 8 del libro de Port Y capítulo 7 del Robin y Cotrans ¿ya? Y también como siempre Mi recomendación de videos de YouTube ¿ya? Que están en inglés Este eh, oncology que está aquí Es un poquito más pesado Porque no es un video Sino que es una Una lista de videos Varios acerca del cáncer Así que eh, eso es como para extender mucho más vuestro conocimiento de cáncer ¿ya? así que en general de este oncology eh, con que vean el, el primer video está bien porque el resto ya es, es demasiado extenso y mmm, yo creo que vamos a alcanzar a ver eh, estos temas prevalencia del cáncer en Chile concepto de diferenciación eh, y proliferación celular que es importante para el tema del cáncer Ciclo celular, como conversábamos en el bloque pasado, es importante ver eso. Y características de las neoplasias, que es la manera genera, eh, general que uno puede denominar un cáncer desde el punto de vista celular, eh, de tipo benignas y malignas también. Faltó el puntero ya. Entonces, eh, como conversamos en el otro bloque de clase, eh, como que los datos a veces no son muy fáciles de fácil acceso aquí en Chile. Entonces, aquí hay un documento con información relativamente actualizada. Ustedes saben que hay una ley que salió hace poco, que es el, lo que se llama Plan Nacional de Cáncer, ¿ya? Eh, o sea, perdón, hay una ley asociada a este Plan Nacional de, de Cáncer, que, y ahí vienen bastantes estadísticas interesantes, que no, como dije, no hay un sitio web así súper... Eh, ...específico, donde uno pueda ver y ver información actualizada, ¿ya? Pero aquí hay, por ejemplo, la, la tasa de mortalidad para cáncer y, y la otra causa importante de muerte... ...enfermedades del aparato circulatorio, ¿ya? Entonces, eh, distribuidos eh, en, el, en las distintas regiones. Entonces, eh, a ver dónde hay datos interesantes de diferencia grande. Por ejemplo... En las, en las regiones de Antofagasta y también en la región de Aysén, como pueden ver aquí, hay una gran diferencia entre las mortalidades debidas a cáncer y enfermedades de, del sistema circulatorio. Esto se refiere a infarto, por ejemplo. ¿ya? Eh, eh, y la prevalencia acá, o sea, la, la tasa, perdón, de, de, de, de mortalidad acá. Eh, es mayor eh, del cáncer con respecto a la enfermedad del de sistema circulatorio. En la región de Valparaíso, por ejemplo, tenemos la situación contraria, en la región de los ríos tenemos la, la, la, la situación contraria. Aquí, como se trata de una visión a nivel de regional, es difícil determinar que aquí particularmente uno diga que, hoy, oh, no sé, lo que pasa es que Antofagasta está la gran minería de Chile. Y hay mucha agua con arsénico, entonces hay, por eso hay más cáncer. Mm, yo sería muy cuidadoso con eso, no, no lo sé en realidad. Lo mismo, lo mismo aplica aquí para zen, ya bueno es que como hay tan poca población, hay mucho endemismo y hay poblaciones con cáncer endémico, entonces como hay mucha cruza de gente y de, eh, son los mismos genes que se comparten, o Entonces sea, ahí yo creo que uno no puede hacer afirmaciones a la ligera, ya sin tener datos, datos duros. ¿ya? Pero eh, lo que quiero destacar de este gráfico es que claramente hay dos tipos de enfer enfermedades que causan alta mortalidad aquí en Chile, que son las enfermedades de tipo eh, cardiovasculares y el cáncer. ¿ya? Entonces es, una, un, es algo de preocupación de salud pública este tipo de enfermedades. Aquí está eh, como la visión general para el cáncer en América Latina. Entonces, porcentaje de muertes atribuidos al cáncer en el año 1990. En Argentina, por ejemplo, 21%. Y este es 90. Y. A ver, estoy tapando aquí. Ya, 2015. ¿ya? Y como ven, se ha mantenido relativamente estable. ¿ya? Y ahora vamos a Chile. Eh, 21% era muy similar a Argentina en el año 1990 y tenemos un aumento, un aumento que es significativo del 26%. A ver, veamos quién tiene más, tiene cáncer alto. Uruguay acaba, ¿no? curiosamente, ¿eh? yo pensaría que tenía menos, eh, porque tiene un sistema de salud pública mejor que el Chile, ¿no? eh, Tiene un alto eh, porcentaje de muertos, eh, más que Chile de de cáncer y eso ha aumentado, bueno, en realidad se ha mantenido estable, 26-27% es casi lo mismo. ¿ya? De todas maneras, si, si, compartamos, si comparamos por causa de muerte, en Uruguay es la tercera causa principal de muerte, y en cambio en Chile, eh, eh, pasó, se ha mantenido, En Chile el, dos, el segunda causa, segunda causa ¿ya? y en Uruguay ha aumentado. Es sí, interesante ver un poco eh, la realidad regional. Eh, regional es una palabra que se utiliza cuando uno habla de los países de la región. ¿ya? Eh, México, que es un país donde viví hace unos años, tiene una tasa curiosamente baja de, de cáncer y ha aumentado más. ¿ya? Eh, y esto es, eh, ahora vamos específicamente al caso de los cánceres, en, eh, este es el caso de hombres ya, Y las mortalidades O sea, a cada tipo particular de cáncer Entonces eh, eh, La mayor mortalidad Esta está en tasas de eh, can, la, El porcentaje Me parece, a ver, tasa, claro Por 100.000 habitantes ¿ya? Entonces el, la, el principal cáncer es el estómago Después sigue el de próstata Y después el de tráquea, broncos y pulmón, ¿ya? y de ahí ya cae abruptamente a los otros tipos de, de, de cáncer. Eh, para los que son, ustedes que son eh, obstetras, futuros obstetras, los hombres también le da cáncer de mama, ustedes seguramente ya lo saben, ahí hay un pequeño porcentaje de hombres que tienen cáncer de mama, eh, no, vale la pena eh, destacar eso. ¿ya? Entonces, eh, básicamente el cáncer de estómago, próstata y tráquea, bronquios y pulmones, todo lo asocia al, al, al pulmón, y que obviamente ustedes ya se podrán imaginar, eso tiene eh, eh, una estrecha relación con el tabaquismo, ¿ya? son los principales tipos de cáncer. ¿ya? Eh, tiene una incidencia súper su, eh, alta el tabaquismo en, en este tipo de, de cáncer. ¿ya? No tengo ese dato preciso de cuánto de ese de esos cánceres en particular son atribuibles al, al tabaquismo, pero yo les garantizo que si encont encontramos el dato es más del 50%. Y en este caso de las mujeres, eh, ciertamente para la población chilena la mayor eh, tasa de cáncer es la, el cáncer de mama. Y después sigue, interesante, el de cáncer de bronquio, y, y pulmones, ya, nuevamente aquí tenemos la presencia del tabaquismo, en Chile las mujeres fuman harto, ya, comparado con otros países, <coughs> bueno, en general se fuma bastante aquí en Chile, y se eh, parte a edad temprana, de hecho, fumando, eh, y eh, también cáncer de, de vesícula y de las vías biliares también, una prevalencia súper alta, ya, eh, bueno, pero si queremos buscar como datos más actualizados, donde uno puede buscar cosas, ¿qué herramientas tengo ya para empezar a ojer datos si me interesa alguna enfermedad en particular? Bueno, ya dije, una fuente en una clase anterior está el CDC, si uno quiere ver datos de Estados Unidos. Pero si uno quiere buscar datos de Chile, en realidad eso es bien difícil. Pero por suerte existe una organización que se llama el Instituto para métricas de la salud y la evaluación, o sea, métricas y evaluación de la salud, eh, que es un, curiosamente, es un organismo sin fines de lucro y que está financiado principalmente por la fundación de Bill y Melinda Gates, o sea, el, del, el dueño de, bueno, ex dueño de Microsoft, ¿no? se dedicó a hacer cosas filantrópicas, a preocuparse por problemas, por ejemplo, el de la salud y financia esta cosa. ¿ya? Entonces vamos a hacer un... Eh, vamos a ver cómo se usa porque es muy interesante, muy bonito. Ya, entonces ahora me estoy conectando eh, a este sitio web y, y, y tiene varias maneras de representar las enfermedades. Entonces me gusta mucho esta manera porque te lo, eh, uno se da de, eh, cuenta de inmediato eh, cuáles son las enfermedades más importantes. Entonces aquí uno tiene que meterle un poco de datos. Ya, entonces aquí vamos a irnos a Chile, que debe estar en Sudamérica por acá. Eh, Estados Unidos, no, no, no. Eh, Europa, no, no somos de allá. Ah, está Sudamérica, ah, ahí está. Y hay datos, fíjense, no hay datos de todos los países, hay de Argentina, de Chile y Uruguay. ¿ya? Vamos a irnos a Chile. Vamos a poner... Eh, para que sea interesante vamos a poner un rango de edad de ustedes ya vamos a poner entre 15 y 49 años y la estadística se va a actualizar este gráfico ya eh, y aquí es, está puesto como enfermedades ya ahora eh, y obviamente aquí el dolor como dice back pain el dolor de espalda no te va a matar ya pero vamos a, a, a a enfocarnos específicamente en las muertes. Entonces vamos a ver las muertes en el rango de edad en que están ustedes, ¿no? O que están, digamos, los adultos, entre 15 y 49. Yo ya estoy, sorry, ya estoy ya en este otro rango, ya este año cumplí 50, así que no voy a ver mi estadística, no quiero saber. Pero ojo, aquí hay varias cosas que llaman la atención. Primero que nada, yo pensaba, eh, bueno, eh, aquí está el... Y uh, los problemas de eh, accidente, o sea, de infarto al cardíaco, ischemic heart disease, ¿ya? O el stroke, que son los eh, accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Y, y podríamos decir que caen en una misma categoría son las tasas de más altas. Y aquí, para el caso, aquí están hombres y mujeres, ¿eh? ¿ya? Eh, pero en la población general, el el cáncer de, de mama es eh, importante. ¿ya? Pero aquí hay, yo quisiera llamar la atención a otras cosas. Por ejemplo, aquí, esto está muy interesante. Ustedes saben, antes de la pandemia estábamos muy preocupados. Y en el caso de ustedes, profesionales de este ámbito, hay un, hay un punto importante aquí, el HIV, el, el SIDA. ¿ya? Tiene una, hay una un aumento importante, eso, eso se ha discutido, hubo una gran discusión antes del estallido social, se estaba discutiendo mucho esto de que ha aumentado el HIV, particularmente en la población como juvenil, que aquí caería también, digamos, a ver, hagamos algo, ya que estamos aquí, a ver qué pasa con esto de menos de, de 15 años de edad, a ver qué pasa con el HIV, ya que estamos en, en esta viendo datos. Claro, es más, más pequeño ya. O sea, aquí donde se pega el, el disparo, obviamente en la adolescencia, el inicio de la vida sexual activa, esto se dispara. Vamos a ver qué pasa un poco más adelante, ¿no? eh, Con respecto a la, a la población total. Cada claro, disminuye. ¿ya? Pero aquí tenemos un problema en este rango de edad con el HIV. ¿ya? Bueno, entonces, si ahora nos vamos, vamos a ir a las mujeres. Eh, deberíamos ver algo similar a lo que habíamos visto en el otro gráfico respecto al cáncer, claro, aquí está muy marcado el cáncer eh, mamario, ya una gran, gran prevalencia, vamos a ir al, al caso de los hombres, eh, eh, tenemos por acá el cáncer eh, eh, el cáncer de las vías respiratorias, el, el cáncer de, del colon y recto, de, de, y de estómago y colon y recto, que en realidad estaban mezclados en el gráfico que hemos visto. Y, um, ¿Dónde está la próstata aquí? diabetes Bueno, esto debería ser el cáncer de la próstata. ¿Con genital verde otros malignos neoplasmas. Yo creo que está metido aquí. Ya, bueno, entonces esto es algo muy bonito que si ustedes se, eh, si quieren hacer trabajos más adelante, que eh, de buscar algún tipo de enfermedad, sus prevalencias, datos de incidencia o de riesgo de la enfermedad, de las muertes, por rango de edad, hombres y mujeres, pueden ir a este sitio web, ¿ya? Y, y tienes datos bien actualizados. Ah, y lo pueden poner por fecha, ¿ya? Eh, pueden hacer como un recorrido aquí eh, está el 2019 ya entonces volvamos al caso que se veía súper claro en el caso de las mujeres claro, el cáncer de mama, aquí tenemos eh, estas son, ojo, eso son las muertes ya que es distinto a los, los, los gráficos que habíamos visto anteriormente es el 8% de, del total de las muertes, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, a ver Vámonos 10 eh, años atrás, ya sí, 2010. A ver qué pasa. Interesante, yo diría que hay un. Más o menos se mantiene, o sea, de 7.6, el al 8. algo, ya es prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, algo que está presente, y aquí está lo que estamos viendo hace un rato, el HIV. El, la, el, la cajita está más pequeña ¿ya? consecuente con lo que habíamos eh, conversado hace unos minutos bueno entonces les le recomiendo este sitio web es muy interesante navegar por esta estadística ya entonces, volvamos al tema de la clase bueno si quisiéramos dividir, eh, hablar de que lo que es el cáncer es un trastorno de diferenciación y crecimiento celular alterado ¿ya? y el Proceso resultante de, de esa alteración celular se llama una, en general, así como vi, vimos las hiperplasias, qué sé yo. Y esos otro término aquí sería una neoplasia, que es la generación de tejido nuevo. ¿no? Pero en este caso, el cáncer, ustedes ya saben, es una, una generación de, tejido, de crecimiento nuevo no controlado. Entonces... Eh, Dentro del mundo del cáncer, ustedes ya están familiarizados con estos términos de uso común, que se, hay tumores que se llaman, eh, o sea, o hablemos en términos técnicos, hay neoplasias que se llaman de, eh, de tipo benigna, y hay otros que son de tipo maligno. Algunas veces, algunos de esos tienen un inicio benigno, se transforman en maligno, otros son ne, sim, simplemente benigno Y básicamente la definición de una neoplasia benigna, es que se mantiene confinada a un tejido y, y se queda ahí y no invade ni destruye otros tejidos. ¿no? En cambio, los tumores malignos tienden a, a crecer y a expandirse a otros tejidos y ca causar daño producto de esa expansión. Entonces, aquí hay una larga lista que aparece ahí en el port, lo pueden revisar, no vamos a perder mucho tiempo en eso. Entonces... <coughs> Eh, este cáncer lo definimos como un crecimiento continuo y, un crecimiento continuo y que no tiene control ¿ya? de esta célula Y eh, un tumor, por tanto una proliferación anormal de célula Es decir, eh, un tumor no necesariamente significa que sea maligno si, Como dijimos anteriormente, un tumor puede ser benigno o maligno ¿ya? Y la gracia de los eh, tumores benignos que permanecen confinados a su ubicación original, y por lo general los tumores de tipo benigno son operables, ¿ya? La mayoría de ellos. Eh, hay algunos de tipo más complicado que son los tumores cerebrales, ¿ya? Porque aunque sea benigno, eh, hacer cirugía cerebral si son eh, estructuras que no son eh, cercanas a la corteza, sino que más adentro del del cerebro es, a veces los hace que sean inoperables ¿ya? y a pesar de que sea benigno, que se mantenga confinado a su espacio, puede tener una, una consecuencia negativa en el sentido de que no sea operable ¿ya? o que las terapias no sean efectivas, ¿ya? entonces eso viene más del aspecto clínico que no, no viene tanto al caso. ¿ya? Eh, los tumores se clasifican según en su, el tipo de célula que lo constituye, ya vamos a hablar de eso. Y en general los tumores pueden surgir de cualquier tipo de célula del cuerpo. ¿ya? Todas las eh, células del cuerpo son potencialmente células que pueden convertirse en, en cancerígenas. Como ustedes se podrán imaginar, eh, no conocemos a esta altura eh, precisamente las causas, por eso no hay tratamiento digamos, específico eh, eh, bueno, vamos a ponerlo en términos más positivos eh, Hay múltiples cosas que pueden causar un cáncer ¿ya? Factores ambientales, una cierta predisposición genética Es conocido en, el, eh, en familias, por ejemplo Donde hay preponderancia de las mujeres A, a tener el cáncer de mama Inclusive hasta los doctores eh, eh, recomiendan hacer medidas preventivas. Entonces, un, un caso que se supo hace un par de años, que esta actriz que se llama la Angelina Jolie, ¿ya? más o menos conocida, ella, se eh, sin tener cáncer, ella se sacó la mama y se puso implante eh, porque en toda su familia siempre había habido mucho cáncer de mama. ¿ya? Entonces, eh, ella lo hizo de manera preventiva, en realidad, no fue algo que se le ocurrió a ella, digamos, fue una recomendación de su doctor, ya porque era, tenía una alta probabilidad de tener eh, cáncer de mama, ya por una historia familiar, había una predisposición genética. ¿ya? Y, y, y por eso es que cuando la gente tiene cáncer se le pregunta acerca de la qué tipo de cáncer ha tenido su familia. Y... También hay influencias ambientales, ya en zonas donde hay contaminación de metales pesados hay mayores prevalencias de cierto tipo de cáncer, ya. Eh, el envejecimiento también es un factor de riesgo para el cáncer, ya. Básicamente porque en, eh, en el envejecimiento los mecanismos de reparación celular, particularmente de daños al ADN, eh, pierden un poco de eficiencia, ya. Así que no es que el envejecimiento en sí mismo sea un problema, sino más bien los mecanismos que tienen que ver con reparación de, de daño celular, por ejemplo, daño a material genético, ¿no? pierden un poco de eficiencia. Bueno, y ciertamente, como había comentado una compañera, eh, como esto se trata de problemas en la proliferación de los tejidos y, eh, y a veces en, en procesos como la mitosis, que es una mitosis no controlada, eh, ciertamente... Eh, está vinculado al ciclo celular ¿ya? Eh, para los que no han visto lo que es ciclo celular ¿ya? vamos a repetirlo acá que ciclo celular se le denomina a, a todas las eh, etapas de la vida de una célula y en que uno de los eventos más importantes es la mitosis ¿ya? y para que ocurra la mitosis ¿ya? tiene que pasar por ciertas etapas bien particulares, o sea uno es un crecimiento celular, es decir, la célula tiene que tener un tamaño apropiado para entrar en etapa de mitosis. Y si no tiene ese tamaño apropiado, no puede dividirse. Y esto previene de que células que son muy pequeñitas, que no han adquirido la cantidad de organelo, la cantidad de citosqueleto apropiado, empiecen a dividirse. Eso no va a ocurrir hasta que no tengan un tamaño, digamos, normal de la célula. Y para empezar um, al... La, uh, y, ah, y esta etapa tiene nombres eh, entonces una etapa de crecimiento celular se denomina G1 de growth que es crecimiento en inglés y la, la y hay una etapa que es una etapa de síntesis de nuevo material genético que se llama una etapa de replicación ¿ya? de material genético y hay otras etapas, eh, la que sigue a posterior, que uno puede diferenciar claramente en una mitosis, que es la etapa de crecimiento eh, ya preparándose para una uh, división celular. ¿ya? Y no todas las células siguen de manera, digamos, súper ordenada este esquema, porque hay células que se quedan pegadas en una etapa por mucho tiempo. Hay otras células que no están en activa mitosis, por ejemplo. El típico ejemplo son las neuronas. ya que hay un porcentaje muy pequeño de las neuronas que, se, eh, que tienen mitosis. ¿ya? En, el, en el cerebro hay neuronas que se regeneran, pero esa es una, una cantidad eh, pequeña y en zonas bien particulares. ¿ya? No son todas las que se pueden eh, tener mitosis. ¿ya? Y una vez que entran en mitosis, rápidamente, es <coughs> eh, un proceso rápido, de hecho... Si esto lo pusiéramos en una escala de tiempo, en realidad no estaría muy bueno, porque mitosis en realidad es un periodo de tiempo mucho más pequeño. ¿ya? Y este, este múltiple tipo de etapas que ustedes seguramente aprendieron en el colegio se llama el ciclo celular. Pero lo, la parte interesante es que el eh, no, un, un ciclo celular es altamente regulado. Y eh, en la, durante la etapa del ciclo celular existen, lo que se llaman unos puntos de chequeo, unos puntos de control, esa, bueno, esa es la realidad, en realidad en español, unos puntos de control que se llaman checkpoints, que tienen que ver con la activación de ciertas moléculas en particular, eh, eh, que solamente ocurren cuando ciertas condiciones a nivel celular han ocurrido, ya vamos a ver eso. Pero básicamente, eh, en general, eh, el, el, los, el cáncer tiene que ver con saltarse estos checkpoints o con que alguno de estos checkpoints no está funcionando de tal manera que el, el ciclo celular sigue funcionando sigue produciéndose mitosis de manera no controlada ahora estos puntos de control eh, eh, son puntos eh, más o menos conocidos desde el punto de vista molecular que son eh, partes del ciclo celular que para que ocurran, dependen de que ciertas proteínas hayan sido sintetizadas o ciertas proteínas hayan sido fosforiladas. Ustedes deben saber de que uno de los típicos mecanismos para controlar el metabolismo a nivel celular es la fosforilación. La eh, fosforilación es pegarle un grupo fosfato a una proteína. La desfosforilación, desfosforilación es sacarle ese grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, la fosforilación eh, eh, típica es, es eh, hecho de manera enzimática y las enzimas que fosforilan se llaman, en general, se llaman sinasas en español castizo. ¿ya? O lo van a ver por ahí en algunos libros mal traducidos como quinasas, porque en inglés se dice dice ya Pero la traducción en castellano normal sería sinasas. Esas son eh, proteínas que fosforilan. Y las que defosforilan... En general se llaman fosfatasas. ¿ya? Entonces, bueno, nos vamos a saltar a eso, una descripción de cada uno de los puntos de control y vamos a llegar a esto. Y esto tiene, como dije hace un rato, una correlación molecular eh, con eventos de fosforilación y desfosforilación de ciertas proteínas. Entonces, hay dos proteínas que son importantes acá, que son las ciclinas, que tienen ese nombre porque forman parte de la regulación del ciclo celular, y hay otras que se llaman las ciclinas, o sea, perdón, las quinasas, aquí está mal escrito, ya, ya me, me encontré con un error de mí mismo, aquí está mal escrito, debería ser cinasas dependientes de ciclina, o las CDK, es decir, enzimas que fosforilan otras proteínas y que su activación depende de, proteín, de proteínas de tipo ciclina. ¿Por qué esto es importante? Porque, eh, antes de de ir a esa imagen, vamos a ver este gráfico. Este gráfico representa la concentración de proteínas ciclinas durante el ciclo celular eh, y durante las distintas fases del ciclo celular. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, eh, las señales como de inicio de una u otra fase del ciclo celular tienen que ver con variaciones en la concentración de ciertas ciclinas. Por ejemplo, la ciclina E es una señal de inicio, de, de pasar de la fase G1 a la fase S. La, la ciclina A es otra señal que tiene que ver con pasar de la fase S a la fase G2. Y la ciclina B tiene que ver con pasar de la fase G2 a la mitosis. Y la ciclina D parece ser una especie como de indicador de duración del ciclo total. Del, del, del ciclo celular y estas ciclinas a su vez, y ahora le vuelvo a la imagen anterior <coughs> eh, eh, estas ciclinas están asociadas a enzimas que las fosforilan ¿ya? Eh, y aquí tiene la, varias, las, eh, las CDK2 las, y varias proteínas que solamente están activas en distintas etapas del ciclo celular ya Cómo esto lo puede ver uno en complicado, ¿ya? este es un esquema de, de vías de señalización intracelular, y si uno empieza a mirar con atención, hay varias vías de, eh, que tienen que ver con ciclina, aquí. por ejemplo la ciclina E, ya no me acuerdo qué era la ciclina E, a ver, ciclina E, este sería el inicio de la fase G1, la fase S, ya, volvamos acá, la ciclina E. Y lo que quiere decir esto, que la activación de la ciclina E eh, va a activar la CDK2, una proteína sinasa, que interesantemente, esto representa el núcleo, me parece, sí, esto representa el núcleo, y sin saber mucho el detalle de lo que significa cada sigla, yo puedo decir que esta flecha lo que hace es estimular algún tipo de proceso al interior del núcleo que tiene que ver con síntesis, de material genético. Ya en Las flechas aquí en amarillo significan activar y las flechas aquí en, o sea, los, la, las, eh, no flechas, sino que estas líneas con termin que terminan en en, en, en este, como raya eh, roja, quiere decir inhibición de esa vía. ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo, algo que de las cuales carecen el, el, el cáncer es de que las células del cáncer empiezan a crecer y con, eh, perdón, las células normales y, a ver, voy a mostrarlo mejor, ahí está. Cuando uno pone una célula en un medio de cultivo, que puede, esto es condición del laboratorio, la empiezan a crecer y cuando empiezan a crecer, que sería el caso de la bandejita de acá, llega un momento en que chocan entre ellas o con las paredes del recipiente. Pero, eh, y esa es una señal para que dejen de crecer. Y si usted en ver, si uno lo hace con una. Faltó el puntero aquí. Si uno con una espátula remueve de este medio de cultivo esta célula, que es un espacio, va a ser llenado por otras células, ¿ya? Que van a crecer. Pero aquí lo que no pasa, a diferencia del cáncer, es que las células empiezan a crecer y se montan una arriba del otro. Eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? porque si volvemos a este esquema complicado, existe un fenómeno que se llama inhibición por contacto. Entonces, como estamos hablando de crecimiento celular, aquí la ciclina E, que va a tener que ver con iniciar la etapa de síntesis, ya vimos esta acá, a través de la CDK2, si se fijan aquí, eh, cuando la célula entra en contacto con otra célula vecina, esto activa estas proteínas que están acá, los cuales inhiben, esto quiere decir eh, cómo se lee este mapa metabólico, inhiben a esta ciclinada. Por lo tanto, lo que va a hacer acá va a ser inhibir la, toda esta vía de acá, que es la, la síntesis. Entonces tiene sentido este esquema a nivel molecular con lo que acabamos de ver de la inhibición por contacto. Entonces, básicamente, la, las células normales, cuando se encuentran en, eh, creciendo en estas condiciones, formando un tejido artificial, y que es lo mismo que pasa en el caso de los tejidos naturales, cuando chocan con otras células se produce una inhibición por contacto. Y eso, eh, y, y eso eh, es algo que no tienen presentes eh, las células cancerígenas. ¿ya? Las células cancerígenas eh, eh, chocan en, entre sí y eh, no se inhiben el contacto y empiezan a crecer y a montarse unas sobre las otras. Y empiezan a formar esta estructura que se llama tumor. Eh, uy, ya se me acabó el tiempo, ¿eh? nunca me alcanza la clase, ¿ya? Bueno, eh, esto lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya?